Saludos, soy Israel Banger y en esta hora les traigo un nuevo tutorial Y es sencillo, necesitamos alinear, distribuir aquí en estos espacios Estos objetos para que nos den una misma dimensión, ¿cierto? Para que queden alineados y esto lo podemos hacer de la siguiente forma Al seleccionar por ejemplo, como pueden ver aquí voy a acercarlo más Como pueden observar aquí este espacio y este son muy distintos aquí tiene más espacio aquí tiene menos listo entonces como alineamos esto si seleccionamos aquí estos tres objetos nos sale la opción alinear o por el contrario también podemos presionar la tecla eh, eh, mayúscula más la tecla F y nos sale aquí la opción pero más fácil nos queda seleccionar vamos a dar clic en alinear y yo necesito distribuir los espacios de forma que queden con la misma dimensión, de forma igual. Entonces vamos a darle clic aquí y miren cómo esto ocurrió aquí. Envíale control Z para que vuelva a su estado normal. Miren, si damos aquí aquí, vamos a dar clic aquí y miren cómo va a moverse. Y como pueden ver estos ya tienen la misma dimensión. Eso ha sido todo por hoy, espero que me hayan entendido y hasta la próxima. Chao, chao.